Querido hijo mío y querida hija mía, siento que estás más que aburrido. Te estás sintiendo sin dignidad, sin honramiento hacia ti mismo. Pero debes saber que todo en la vida lleva lecciones que precisan ser remembradas, y que la lección del perdón, de la tolerancia y del amor incondicional es la primera y principal lección que debes siempre tener en tu corazón. Es claro que a nadie le gusta ser engañado, pero la justicia, hijo mío, es la justicia de Dios. No hay justicia entre los hombres que sea justa y absoluta. Sobre la tierra, actúen con naturalidad. Estén atentos a las mentiras de su mente, pero no se envuelvan emocionalmente con ellas. Apenas absorban las mismas y entreguen a la justicia divina de Dios, que no falla, Dios da la cosecha de acuerdo con lo que sembró. Solamente sean amorosos, sé bondadoso, sé consciente con tu vida personal, financiera y amorosa y rodéate de cuidados. Usa las prácticas espirituales que conoces también. Entrega todo a Dios, entrega todo a tus ángeles. Deja, e deja que ellos cuiden de la purificación de las percepciones de la vida. Solamente mira para tu presente. Sé quién eres y permite acompañarte en cada paso de tu camino por Dios y por los ángeles. Querido hijo y querida hija mía, tu cuenta ya está pagada, tú no debes nada. Los créditos conquistados por tu conducta, por tu acción benevolente, están anotados. Dios no te pide nada, no te juzga, solo te ama. No tienes que ganarte el cielo porque ya estás en él. No te desgastes, hijo e hija mía. No viniste a esta vida a sufrir. Tú eres merecedor. Tú ya eres digno. Cambia tus pensamientos con conciencia de esto. Solamente vive y disfruta cada momento. Siendo quien siempre fuiste y eres. No hay error, querido hijo y querida hija mía. Solo hay amor. Solo el amor existe. Sólo el amor tiene poder. Yo soy Metatrón y traigo estas palabras por este canal, pero ellas sirven para todos aquellos que tergiversan el camino de su propia luz. Como dice Jesús, si tuvieras, querido hijo y querida hija, la fe del tamaño de un grano de mostaza, podrías mover una montaña de lugar. La justicia, querido hijo la justicia divina es soberana, justa y amorosa. Hecho es, diviértete con la vida, pues la vida debe ser vivida en su plenitud con alegría y amor. Que la paz del universo esté en el corazón de todos. Con amor, Metatron.